2020 trajo consigo una terrible epidemia. Y no me refiero a la tontería del COVID, sino a las victorias de Akano Mad en los torneos de RGBP y sus récords aparentemente inalcanzables. Pero hoy, hoy le he puesto en su sitio al doctor Mario. Vean pronto en su canal la final del torneo de RGBP y cómo barrí la pista con sus huesos.